Está presentando una grave crisis humanitaria actualmente en el Catatumbo, ya hay cerca de 2.000 personas desplazadas y tenemos toda esta situación de eh, atentados, eh, fuego cruzado eh, en el cual se encuentra la población por enfrentamientos entre el EPR y el ELN y la presencia de muchos actores que están detrás del negocio del narcotráfico en la región y que han desestabilizado en lo que parece una guerra declarada ...entre estas dos organizaciones, una recomposición del territorio... ...como parte de la recomposición del negocio en, del narcotráfico... ...y otros negocios ilícitos en la frontera. Bueno, este territorio tiene las dificultades no solamente... ...geográficas de una zona selvática de montaña... ...sino las dificultades de ser precisamente parte de una frontera porosa... ...muy difícil de controlar, donde hay tránsito por muchas trochas hacia Venezuela... Y eso hace muy difícil para la fuerza pública controlar, pero al mismo tiempo el tipo de relación histórica con la población que eh, pues no ha colocado en la mejor situación al Estado colombiano, porque pues, la presencia de conjunto del Estado eh, es vista por las comunidades como una presencia fundamentalmente de militarización y de protección de megaproyectos, eh, o también de emprendimientos agroindustriales, petroleros o mineros pero sin que la población, los campesinos más pobres, estén en el centro de las iniciativas estatales. Con el retiro de las FARC, del territorio como una organización armada, pues se han dado reposicionamientos del EPL y del ELN en áreas donde antes estaba, eh, estaban las FARC, pero también el reingreso de otros actores, particularmente de carteles internacionales. allí ha tenido una presencia en el pasado el, eh, el cartel de Sinaloa, rutas hacia Venezuela, pero también hacia el interior del país para conectarse con las rutas internacionales por Bogotá, por Medellín, y tráfico de armas muy fuerte. Y ahora, pues eh, todo indica que hay un reingreso del cartel de Sinaloa, hay pactos nuevos, particularmente con el EPL, según informaciones todavía no confirmadas, y pues todo este complejo eh, indica que el EPL está mutando, y que eh, existe una resistencia de la población al escalamiento de la economía del narcotráfico y de la economía cocalera, y esas resistencias también actúan desde la base, organizaciones de juntas comunales, diferentes organizaciones sociales o de diferente tipo. En el Catatumbo se han planteado en forma muy seria el resistir a los impactos del narcotráfico, hay una juventud atravesada por... Eh, las ofertas, mmm, no solamente para hacer eh, soporte logístico para la economía cocalera de narcotráfico, sino también eh, lo que ha sido todo el, involucra, el involucramiento de la juventud en el consumo, en un deterioro de las condiciones familiares, y eso está despertando una reacción social de fondo eh, que presiona incluso a organizaciones como el ERN y a otras organizaciones para eh, hacer el reposicionamiento frente al tema del narcotráfico.